No, piensa que son tres. Ya, ya, Para Gracias. I <laughs> Eh, quiero que veáis ¿Eh? vale tiene un momento es que quiero que veáis una cosa en relación con es que el ejemplo de este poste está muy bien, porque mirad, aquí tenéis el tiempo que habéis planificado de actividad motriz. ¿Alguien ha estado tiempo de actividad motriz 7 minutos y cumpliendo el objetivo, que era coordinar velocidad a lo de esto, 7 minutos? No sé, pero actividad avanza. Llegas a hacer 30 segundos, hace 40, pero no haces más. La cuestión es... Que no puedes poner siete minutos. Lo que yo quiero que reflexionéis es una cosa para vuestro trabajo futuro. Eh, en esto además hay muchas referencias de cosas que hacen los otros mientras en el, en el... O sea, para incrementar la intensidad de dos formas y incrementar el trabajo. Uno, que los de aquí no están parados, ¿vale? Y no es que estoy regañando a vosotros por esto, sino que, que lo que quiero es que penséis lo que, es que tenéis que hacer. No solo están parados, están descansando también. Si, es que, si te das cuenta, cada vez que van y vienen, es un sprint. ya dos. Un oh, sprint de sí. cuatro segundos. Sí, sí, pues míralo, están todos sentados. <risa> están viejos. Están Aquí viejos. va de uno. Sí, lo que quiero decir es que, que, que no estoy regañando por vuestros. No, este, si lo digo que para el futuro esto parados, no, haciendo cosas. Y en vez de correr, una vez van corriendo, otra vez van a cangrejos, otros van haciendo croquetas, otra, otra vez van encima de. de, de Así a caballo. No, que luego no están. Bueno, <tos> eh, y además, justamente en este sí tenemos ejemplos de todo eso. ¿Vale? Hay ejemplos de todo eso, buscarlo en referencia. ¿Vale? Lo digo porque. Es para que lo tengáis en cuenta para el futuro. Lo que queremos es que la gente esté haciendo actividad física, que no esté esperando para hacer actividad física. ¿Vale? Pues ya está, vamos al siguiente.